me encuentro con un nido de rock que sirve para tener mascotas solamente decorativas. Por eso, pasando. Me agarró la noche y solo tenía una antorcha. Prendí fuego a un rastrojo y esperé pacientemente a que se apagara para reducir el consumo de la antorcha en la noche. Hice lo mismo con otro rastrojo y por fin amaneció. Así que continué mi objetivo inicial. En el camino me encontré con unos cerdos zombies que se estaban pegando con unos cerdos normales. Al lado de esta masacre habían unos restos de cuerpo. Me acerqué y los saqué. Este tenía un sombrero de paja y una armadura de hierba que me serviría mucho para empezar, pues como mencioné Wes tenía 75 de vida. Luego regresé a donde los cerdos zombies para recolectar los recursos que habían soltado los cerdos fallecidos. El enlace para acceder al video completo estará en los comentarios.